Este domingo, en Huellas Colombianas, visitaremos al municipio de Urrao. El auténtico paraíso escondido de Antioquia. El orgullo de ser urraeño también es voluntad de lucha por el progreso y la paz de nuestro territorio. Hola, soy Osvaldo Sepúlveda, alcalde del municipio de Urrao. Urrao es un campo seguro para la paz. Somos incansables. Somos la administración municipal. Urrao, un campo seguro para la paz. Urrao. Es un municipio que viene dejando huellas, por eso los invito para que este próximo 29 de enero en nuestro programa de Teleantioquia Huellas Colombianas nos acompañen y conozcan más de nuestro territorio. Desde Urrao, su cultura, su turismo y su historia, Teleantioquia emociona.